¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock Y bienvenidos chicos a otro episodio más, a un episodio de capturas Ayer vencimos al líder Brock con bastantes complicaciones, pero con bastante solvencia también No se nos dio mal, si no lo habéis visto, id a verlo porque estuvo muy guapo el combate, muy épico A mí me encantó, no sé, o sea, de verdad que me flipó, hubo suerte, hubo, no sé, epicidad, es que... Muy guapo, muy, muy guapo eh, Y ya está, eh, ahora vamos a continuar Se supone que ahora nos dan las deportivas Lo cual es algo que estaba deseando desde hace bastante Me pongo los cascos eh, Teníamos a nuestro starter envenenado Y espero que aguante, obviamente eh, Ya tiene 33 PS al evolucionar Espero que aguante hasta el centro Pokémon En teoría sí, en teoría sí Hemos perdido solo un PS Vamos a continuar, vamos a continuar Dos... Tres, cuatro, sí, ¿no? Cinco, en principio muy mal se nos tendría que dar para no llegar Sí, sí, llegamos, llegamos, llegamos hermanos Vale, eh, hoy vamos a capturar, espero, espero y deseo que dos Pokémon como poco, ¿vale? El primero sería en la ruta siguiente la, a la derecha Y el segundo sería en el Monte Moon Si no nos da tiempo a coger el del Monte Moon lo dejaríamos para el episodio siguiente Pero espero que me dé tiempo a llegar al Monte Moon, obviamente Así que, let it go a ver, ¿quién me da las zapatillas? ¿Quién me da las tapas? Por favor, mamá, mamá, ¿es este tío el que me las da? No lo sé, eh, en teoría es por aquí Así que, por favor Oh, sí, oh, sí, eres tú, ¿verdad, compañero? Eca, ¿qué pasa? Soy el ayudante del profesor Oh, aquí me han pedido que te diera una cosa, aquí tienes Gracias Gracias, señor, por dármelas Porque estaba ya cansadísimo De no poder correr, correr, cor correr, cor correr Correr, vale bueno, me voy al laboratorio. Hasta luego, hermano. Venga. Muy bien. Ahora ya sí que sí. Esto es otra cosa. Vienen con una notita. Cielo. Aquí tienes un par de deportivas, Adora Valiente. Piensa que siempre hay que estar de ánimo, a mamá. Venga, va, mamá. Un saludo. Ruta 3. Oh, sí. Esto... Oh, mamá. Oh, mamá. Estabas mirándome, ¿verdad? Bueno, no. La verdad que no era mi intención, pero bueno, es lo que hay. Chica Janice. Dos Pokémon. Pit Oh, mamá, este va a caer Nivel 9 Pero qué hablas, pistola de agua Y para tu casa eh, No he visto lo que va a sacar Esto me pasa por usar el turbo, ¿ves? Esto es lo que no me gusta Otro pinduk, perfecto Pistola de agua y hasta luego, pichón Perfecto Vale, en principio parece fácil Vamos a cambiar, vamos a usar a, a nuestro Darío Otra vez Me habéis dicho que el siguiente líder de gimnasio es tipo Roca Es decir, Brock se ha transformado En Misty Así que, Fimo y Fredo lo van a petar en el gimnasio. Lucha agua, lucha planta. Es perfecto. Darío también está bien. Es verdad que es volador, pero también es tierra. Entonces está como compensado. En principio todos son buenos. Igual si capturamos algo que no sea bueno, nos, val nos vale igual. Quiero decir, tenemos tres Pokémon súper buenos. Así que, vamos a meter a Darío primero. Porque así le, le vamos poniendo la altura del equipo. Y a lo mejor evoluciona. Hola, combate, lo sabía yo. Nos vimos en el... ¿Eres el mismo? ¿Eres el mismo? Pues entonces te voy a dar tras, tras por detrás con mi Pidgey. Pidnap, perdón, Pidnap. Cazabichos, un Caterbug. Oh yeah, oh yeah, picotazo. Cuidado que este está a nivel 10 y aquí no lo tenemos tan fácil, ¿eh? Super eficaz, doble rayo, no me quitas nada, hermano. Otro picotazo y hasta luego. ¿Qué más tienes? ¿Subimos al 11? No. With Sweet. Nada, chicos, nada. Esto nos lo sabemos. Picotazo y algo más. Subimos al 11 Evolucionar el 18, ¿no? Imagino cómo evolucionaba Pidgey. Intuyo, no lo sé. Y Caterbug también. Pues nada, no cambiamos de Pokémon. Otro picotazo, otro más. Y hasta luego. Perfecto. Bien, bien, bien, bien. Se nos da bien, se nos da bien. De momento estamos confiantes. Aquí hay otro combate. Sí, vamos a hacerlo. No tengo miedo. Vamos, rapidito, así que perfecto Me gustan los pantalones cortos, son muy cómodos Este es el típico, tío El típico que decía esta frase, que es que a todo el mundo yo creo que se le ha quedado grabada, ¿no? Lo de los pantalones cortos Ratzel, vale, cuidado que este es tipo normal dragón Aquí ya no... Ya no... Normal dragón, normal tierra, creo que es dragón, ¿no? no, no... O sea, creo que ya lo tenemos más que comprobado En teoría, disparo de lodo o picotazo da igual Vamos a probar disparo de lodo Adaptación, me va a paralizar, ¿no? Ah, no, rapidez, perfecto Perfecto, esto no paraliza y... ¡Oh! ¡Lo que quita! ¡Oh, man! Claro, es por Stab Ten cuidado con esto Le bajamos la velocidad hmm. ¿Seremos más rápidos? No lo sé, no me la voy a jugar No vamos a jugar a este juego, hermanos Sacamos a Fredo Supongo que ahora Adaptación, Rapidez Va a quitarme lo suyo, pero tampoco tanto Creo que lo podemos aguantar bien Ahí está, 10 PS y Ultra Puño y para tu casa Perfecto, ¿qué más tienes? Subimos a nivel 12, ¡jo! Es que sube rapidísimo nuestro Pidgey es como que tiene ahí petada la experiencia. ¡Wiccans! ¡Chavales! Este es el. Este es el, de la, el del tutorial de captura. Eh, será lucha veneno, ¿no? Es, perdón, agua veneno. Agua veneno, agua veneno. Pues seguimos, seguimos. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado con el veneno. Cuidado con el veneno. Vamos a hacer. Paralizador. Eh, y lo falla. Muy bien, muy bien. Así empezamos. Bien, polución. Vale, hay que cambiar, obviamente Aquí estamos eh, en, en problemas Creo que Fimo, obviamente, aquí lo puede hacer bien Porque, a ver, sí, es tipo veneno, eso es malo Pero, a ver, colmillo veneno, no me, no, no me envenenes, no me envenenes, perfecto eh, uf. Danza caos, vamos a confundirlo Estamos bastante por encima de nivel Aquí no creo que haya tampoco mucho problema Pero bueno, por si acaso, poco a poco y perfecto, golpeate. Si te golpeas, te como el lepe. ¡Te golpea! ¡Se golpea! Pa, pa, pa, pa. Let's go, let's go. Doble patada, vámonos, vámonos. Es poco eficaz, lo sé, lo sé, lo sé. crítico ¡Ja, ja! pa, pa, pa, pa, pa, somos buenísimos. Así da gusto, hermanos. Así da gusto este Pokémon. Es Dios, nuestro starter. Me encanta. ¿Cómo era? ¿Wart? ¿Guard... ¿Wartolte? ¿Wartol? ¿Warturdur? ¿Warturdur puede ser? Me suena a No sé si era Warturdur, pero creo que sí eh, Continuamos <ríe> Qué bueno, tío, qué bueno Vale, abajo... Sí, abajo Este tiene pinta de ser cazabichos, así que creo que podemos con él Entre los Pokémon, pues luchemos, let's go Sí que hay objetos por abajo, ¿vale? Igual los cogemos luego, pero en principio voy a continuar que quiero capturar ¡Cuatro ¡Oh! Pokémon! With Sweet Nada, hermano, aunque tenga poca vida Lo siento porque mueres de un golpe, así que perfecto ¿Qué más tienes? Enséñame, enséñame, enséñame. Kakuni también muere de un golpe, yo creo. Nivel 9, da igual, picotazo para tu casa, es por 4. Perfecto. Algo más, subimos al 13. Dios mío, la velocidad a la que sube Darío. Es brutal, ¿eh? Es brutal. ¿Aprende danza pluma? ¡Meh! Esto no es muy útil, pero bueno. Caterbug. Aquí ya podemos tener más problemas. Pero me la juego igual Nivel 9 Acabamos de subir de nivel Igual lo mato Un golpe con suerte Con suerte Con suerte ¡Uy! Un PS Cuidado, cuidado El doble rayo Lo aguanto bien En principio lo aguanto bien No me hagas crítico Vale, 3 PS de mierda Otro picotazo Y el último Pokémon Un Metapod Lo sabía, tío Un Spewpod. Spewpod. Vale, aquí ya no me la quiero jugar tanto, eh Sé que tiene chupavidas y tal Pero... Bueno, vamos con Fimo no, no jugueteemos tanto Que estamos arriesgando demasiado Pistola de agua Ahí lo lleva, de un golpe Chicos Tenemos al dios Al legendario starter Que vamos, es que lo peta este, este, este starter lo peta No sé si ir a curar Porque quiero seguir usando a... Vamos a ir rapidito, voy rapidito en un plus plus Total, está aquí al lado Y sé que tengo a las deportivas, pero bueno Teniendo el turbo se tarda menos, aún más Ahí está, curamos, gracias Y volvemos Uso el Turbo porque esto es curar. Si es normal, vamos corriendo. Vale, a esta me la voy a saltar de momento. Vamos a luchar contra este y se viene primer Pokémon de ruta. ¿Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon? ¿Son nuevos? A ver si no los conozco, hermano. Estaría bien que no los conociera por variar un poquito. Dos Pokés. Caterbug. Vale, bien, bien, bien. Otro picotazo. Sabemos que no lo matamos. Estímulo. No me quita nada. En principio, 6 PS. Hasta luego. Y el siguiente... Speedbot, vale, pues seguimos, aquí no cambiamos Otro picotazo, chupavidas es nada Otro picotazo y a tu casa Nivel 14 Está a nada, igual hoy evoluciona Así os lo digo, porque a este paso Hasta nivel 18 es que es un rato Es que es un rato, estoy acabado No, no, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tú sigue levelando. que algún día A lo mejor tienes algo que hacer contra mí Chicos, se viene Voy a poner el primero a Fredo Que tiene paralizador y yo creo que puede ser eh, útil para analizar, para capturar. Así que, 3, 2, 1... ¡Primer Pokémon de la ruta número 3! ¡Es un... ¡Oh, sí! ¡Sí, Jiggly Kai, Jiggly Kai! ¡Lo quería! ¡Lo quería! Vale, cuidado que será tipo psíquico, imagino, ¿eh? Será tipo psíquico, así que el tipo lucha está fuck de aquí. Me la voy a jugar, estamos bastante por encima de nivel... No creo que me mate, porque, o sea, 10 niveles, por favor Paralizador Empezamos bien, empezamos bien Empezamos paralizando, chicos Esta captura es clave Esta captura es clave, retribución Me da igual, me da igual No sé si quitarle algo, eh Es que creo que lo mato de cualquiera Vamos a probar Pokeball, tenemos 19, más que de sobra Más que de sobra, paralizado Nivel 5, Jigglytay, captúrate ¡Uh! ni un toque, chavales Furia Ataques malos, ¿eh? Ataques bastante maluchos, pero bueno. Insistimos. Permíteme que insista. Captúrate, Jiglikai. Por favor. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Va, va, pa pa. atrapado! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Perfecto! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me mola muchísimo! Este le quería, le quería! Hipnotiza a sus enemigos con su canto para después absorberles la energía. ¡Oh! ¿Quieres ponerle un mote? ¡Hombre! ¡Claro que sí, compitruenos! ¿Quién se llevará el mote de este Jiggly Kai, ¡Mucha suerte para todos, chicos! ¡Se viene mote! ¡Se viene mote! ¡Señor G! ¡Señor G, enhorabuena, compitrueno! ¡Enhorabuena, qué bueno! El eh, señor G tenía un mote en Temtem. <risa> y era un Pokémon súper clave. A mí, vamos, creo que era, era mi favorito de Temtem hasta el momento. Así que, señor G... Aquí sí que te puedo poner bien, señor G. Con, con, con... Con todo bien puesto, señor Ahí está A ver si, a ver si lo pongo Ahí está, señor G ¡Uh! Qué guapo, vamos a verlo Porque no sé qué tipo es, pero imagino que será normal, psíquico O algo así, ¿no? Vamos a verlo Y... ¡Oh, siniestro! Oh, mamá, es siniestro Pensaba que iba a ser psíquico Claro, en este caso sería mejor Inkai, ¿no? Porque Inkai eh, Es psíquico-siniestro Pero eh, normal-siniestro el tipo lucha nos hace un hijo El tipo lucha nos hace un hijo, pero bueno, no está mal eh, No he, mirado, no he sus ataques Vamos a verlos rápidamente Furia y retribución Y tiene lo de Enamorar el contacto, no está mal Porque es hembra además y suelen ser machos Entonces eh, puede servir de algo Furia y retribución eh, eh. Vamos a intentar levelearle un poco Pero pero tampoco te dirás que me hace mucha ilusión ¿va? ¿Eh? ¿Esta quiere combatir? ¿Desde cuándo? No sé, me, eh, Mindfuck en este momento Vale, un solo poke Jiggly Kai. Pues, obviamente, aquí lo tenemos fácil Fredo, Ultra Puño y hasta luego, Crack <ríe> Por cuatro estabas jodido Sube al nivel 6, bien, ahí está ¿No sube más? ¡Qué poquito! Solo un nivel, bueno, no, no me voy a quejar tampoco, ¿eh? Quiere aprender inversión hmm. A ver, inversión mejor que señuelo Salvo que... Pff, es que tampoco te creas, ¿eh? A ver, voy a quitar señuelo porque no sé si va a haber combates dobles, que no tengo ni idea En principio lo quitamos y, y ya vemos Es que tampoco, tampoco sé Continuamos, vamos para allá Dios, qué capturaza, a ver qué más podía habernos salido Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, mira, un Cotton Key que ya teníamos, así que... Espérate, espérate, espérate, no quiero problemas No quiero problemas, que como falla el escapar, perdemos el Pokémon, ¿eh? Eh, vamos con Fimo Ahí está, paralizador En serio Escapamos Vale Y no voy a comprobar más Porque voy a perder mucho tiempo Y tampoco queremos eso Bajamos por aquí Y aquí a la derecha Tenemos centro Pokémon Vale, este este no quiere luchar No, creo que no Vale, aquí no hay Pensaba que había una Pokéball aquí ¿Por qué pensaba yo que había una Pokéball? No lo sé ¡Oh! ¡No! ¡No! Hubiera estado guapísimo ¡Giblings, Gible y Shinx ¡Qué mala suerte! Decidme, por favor, si lo sabéis, decidme que este Pokémon sale en otro sitio. Este Pokémon me fliparía tenerlo. La evolución de Gible, que es... Eh, lo diré. Joder, lo tengo la, en la imagen y no me sale... El, ¿Cómo no me puede salir? Gibbel... Eh, Gabite... Y... ¿Por qué no me sale, por favor? Si es, no sé. Y bueno, Shins, Luxio y Luxray. La evolución, la mezcla entre Luxray y... No me sale, tío. ¿Por qué no me sale? ¿Cómo puede ser esto? Eh, vale, cambiamos de Pokémon. Voy a meter a Fimo. A ver qué tiene Impact Trueno, tío. Un tipo eléctrico. Me va a matar. No me mata a mí, coño. Pero, joe, ¿eh? ¿cómo hubiera molado eléctrico tierra? Será, ¿no? Eléctrico dragón. Si es dragón, voy a comprobarlo. Voy a hacerle pistola agua. ¿Será dragón? Impacto Trueno. No te paralices, por favor. Joder. Otro pistola agua. A ver si, a ver si es poco eficaz. ¿Escuchamos? Es dragón. Es dragón, chavales. es dragón eléctrico Sería brutal Voy a escapar porque tampoco gano nada matándolo ¿Eh? Pero bueno, pero bueno Buysel, oh Oh, Wicans podríamos haber capturado también No hubiera estado mal, pero bueno, ya tenemos No, no, no, no, no, no, no, no, no. Dime que... Vale, vale, polución, polución, polución Y falla, falla, perfecto, perfecto Cambiamos, es que esto de no poder escapar Esto de no poder escapar es una jodienda Vale, ya está, ya está ¿Este quiere luchar? No, ¿qué me cuentas tú? ¡Uf! voy a descansar Ese túnel a celeste es agotador En efecto, es agotador, pero vamos a poner, chicos Se viene segunda captura del día Ruta 4 ¡Oh! Esto era ruta 3, ruta 4 También podemos capturar, vale, mañana capturaremos en la ruta 4 seguro, eh Aquí no hay más combates, así que vamos a curar rápidamente Que los tenemos un poco tocados a los Pokémon Y... Aquí no te regalaban, no te vendían un Magikarp Este tío Hola Hombre, baja, tengo una oferta solo para ti Benikarp por solo 500. ¡Hombre! ¡Hombre! Beni... Benicarb. Este, este vale, ¿eh? Este vale y no es Pokémon de ruta, es Pokémon de evento. ¿Quieres por el mote? Por supuesto. Magicard y Benipede, ¿no? Supongo. ¡Ostras! ¡Qué chulo! Vale, por supuesto, vamos a ponerle mote, claro que sí. ¡Oh, yeah! Vale, pues vamos a buscar otro. ¡Mucha suerte, chicos! A ver qué se lleva el mote de este benicar que no me acordaba de él. Menos mal que me he acordado... Freddy, Freddy, compitrueno, me has escrito en el último episodio diciendo que acabas de empezar a verlos otra vez. Espero que llegues aquí y veas el mote de tu Pokémon. Eh, vamos al gameplay otra vez. Eh, Freddy, qué bueno Freddy. Tenemos a Fredo y a Freddy, a los hermanos. Eh, Fre... a ver, que lo ponga bien. Freddy, ¿no? Es así. Perfecto. Dios, quiero verlo. A ver qué tipo es. Veneno, agua, ¿no? Imagino. O, o volador, no puede ser volador. Hago veneno, hago veneno. Dios, qué guapo. Qué pasada, chicos. Qué pasada. Tiene Swift Swim. Ojito, que si llueve se duplica la velocidad. O se multiplica, no lo sé. Hidropulso. Me mola, me mola bastante. Tipo agua nos viene bien para el gimnasio, además. O sea que nice. Este Freddy. ¿Sabéis cuándo se consigue repartir experiencia? Porque va a ser importante tenerlo. Porque no lo sé, no estoy seguro. Pero bueno. No sé si entrar en el, en el túnel roca y capturar en el monte moon o ir a levelear luchando. Vamos a hacer eso. Vamos a dejar el túnel roca para el siguiente capítulo, ¿vale? Porque así capturamos mañana. Hacemos el túnel roca. o el roca. ¿Túnel roca se llama? Sí, ¿no? El túnel... No, monte moon, monte moon. Hacemos el monte moon mañana en el siguiente capítulo junto con captura en el monte moon y captura después del Team Rocket, que estaría bien tener ya leveleados. Y ahora pues vamos... A luchar contra los entrenadores que nos hemos dejado aquí en la ruta 3. Y así le peleamos a estos Pokés. ¿Qué os parece? A mí me parece buena idea. Así no nos dejamos nada. Podemos ver Pokémon nuevos. Y, y, todo, y todo hecho. Esta, por ejemplo, contra esta chica no hemos luchado. Así que vamos para allá. Hola, señorita. ¿Qué me cuenta usted? Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Uh, si sí, ni le he mirado a la cara, pero bueno. Así es la vida. Señora Sally, dos Pokés. Ratzel, 1%. Perfecto. Sacamos al señor G. Cambiamos. A Fimo, por ejemplo, mismamente Picotazo venenoso, no de menenes, no de perfecto, doble patada. Y lo siento mucho, Fimo, no, Ratzel, a tu casa, crack. Subimos al 17, esto es importante. Estamos bien de nivel, yo creo, bastante bien. Hoy un capítulo muy guapo, eh. Buenas capturas, esta ha sido totalmente inesperada, pero totalmente. Y, oh mamá, Ratz con Budeu, puede ser. Es que quiere cambiar de Pokémon? Eh, sí, vamos a cambiar para levelear a señor Geo, a Freddy Vamos con Freddy esta vez ¡Cómo <ríe> mola Freddy, tío! ¡Sí! Ralts con Budeo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Qué bonito es! Qué bonito. Este también le quiero, tío, es que los quiero todos ¿Por qué los quiero todos? Ralts. A ver, es que puede ser tipo psíquico, ¿sabes? Bueno, va a ser tipo psíquico Así que voy a ir con Darío porque si me hace algo... Confusión, ya decía yo Menos mal, menos mal, menos mal ¡Oh! Crítico, madre mía ¡Qué susto! Picotazo Es planta, ¿verdad? Exacto ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Darío! Se saca el nepe también Grande Darío Mañana seguramente lo evolucionemos, ¿eh? ¿A Darío puede ser? Bueno, a lo mejor no, igual lo estoy diciendo muy rápido Y a lo mejor ni siquiera, pero bueno, ahí está Grande Darío Vale, vamos por aquí abajo que hay más combates Empezamos Oye, ¿no llevas pantalón corto? Otro, otro de los pantalones cortos. ¿Pero qué pasa en este juego con los pantalones cortos? No lo entiendo. ¿Un solo Pokémon? ¡Cra. ¡Oh! ¡Ahí está! Este es el, el que estaba en el tejado, chicos. El. El Spiro con Cabrawler, ¿no? Crabrau. Cra Cra Cra no sé. Cravarou. Perfecto. Eh, este será tipo lucha. ¿Lucha volador? Lucha volador. Puf. Puf, lucha volador, ¿eh? Vamos con Darío, pero. No me mola, ¿eh? No me mola esto. No me mola esto. Tornado. Ya decía yo. Ahí está el volador. ¿Cuánto me quita? Dios, 12 PS. Voy con Fimo, eh. Pero. Nivel 14, chavales. El tornado me va a hacer daño. Tornado. Ahí está. A ver cuánto me quita. De 52 a. 34. Vale, aguantamos. Aguantamos. Pistola de agua. Picotazo. Ay, ay, ay, ay. ay. Vale, vale, vale, vale. Lo aguantamos bien. Lo aguantamos bien. Pistola de agua. Dime que le quitas más de la mitad. Más de la mitad. Uf. Eh, jeje, chicos Nos la jugamos Pistola de agua Danza pluma, vamos Esto me baja la velocidad solo, ¿no? Creo que era eso Ah, no, me baja el ataque Vale, pistola de agua, perfecto, mátalo Mátalo, mátalo Sí <ríe> oh, Está acabando el capítulo A lo grande, chavales Acabando el capítulo a lo grande Perfecto, joven Alés Uf, Primera complicación así inesperada, chicos En cualquier momento una combinación de tipos te puede te puede reventar Vale, pues vamos a dejarlo aquí, chicos Mañana, Montemoon más eh, captura antes del gimnasio de Ciudad Celeste Así que preparados porque también día de capturas Puede tocaros mote Y enhorabuena Freddy, enhorabuena eh, señor G Porque habéis conseguido dos pedazos de... Pokémon. Y nada más, chicos. Nos vemos mañana con más. Espero que os haya encantado este capítulo. dejando un super like de cómpito ¿no? Nos vemos eh, mañana y eso, suscribiros. Eh, activar la campanita si no estáis suscritos porque ya, eso, ya, ya que lo tenéis, ¿qué os cuesta? ¿Qué os cuesta? Y nada más, chicos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!